En este video quiero hacer dos aclaraciones, para acercarnos tuyo, quiero romper la barrera del lenguaje tan refinado y elaborado y más bien mostrarte de una forma más propia, mía, el cómo has llegado hasta aquí. Por otra parte quiero pedirte que hoy, y si quieres solo hoy, abras un poquito más tu mente y procures tomar todo este y los demás temas del canal con calma. Sin nada más que decir, empecemos. En el principio... Uy, ¿había un principio? Digamos que sí. En un principio oscuro y ardiente, estábamos todos juntos, arrumados a más no poder en un circulito diminuto de un no se sabe qué. Y sí, estaba todo en calma, porque todos hacíamos partir del mismo proceso. Estábamos tú, y yo, y tu mamá, y tus ancestros. Y nos la pasábamos simplemente existiendo. Y no sé quién fue o quién apretó un botón, pero de un momento a otro, ¡PUM! Explotó todo bien extraño. Se dilató todo el lugar y empezó a existir el tiempo y el espacio. La materia y la energía volaron hacia todos los lados, y cuando nos quisimos dar cuenta ya había millones de galaxias, estrellas, agujeros negros y quién sabe qué de cosas. Mi hombre y yo creemos que aquí vienen todos nuestros problemas. Casi todo nace de este punto, porque desde este momento no sabemos a ciencia cierta por qué, pero a la materia aún no sabemos qué le sucedió. Empezó a moldearse de forma tan extraña que decidió empezar a curvar el espacio y el tiempo, y se empezó a agrupar en planetas, en soles, en estrellas y... Miles de cosas más. Entre eso había un planeta. Entre todos los millones había un planeta bien amorfo. Una roca gigantesca de piedra y de fuego parecía al infierno, donde metales pesados volaban a toda parte. Ceniza se veían en todos los lados. Volcanes escupiendo a la hacia todas las direcciones. Con una atmósfera casi inexistente, pero aún éramos unos solos. Todos éramos el planeta. En eso... Se estrella un meteorito contra este planeta lleno de caos, casi que queriendo por el orden, y arranca una gran parte de lo que prometía ser la Tierra. Y esta se quedó orbitando ahí, bien gris y bien aburrida. Sí, este meteorito es nuestro satélite, la ya visitada Luna. Pero dejándola a un lado, acá en nuestro pequeño pedazo de espacio las cosas habían tranquilizado, y quizás grave error nos empezamos a separar. Nos convertimos en seres unicelulares, nadando y simplemente existiendo. Empezamos a multiplicarnos y a autorreplicarnos, formando la materia del ambiente, construyendo algo que aún no sabemos sin llamarle vida. Pero como nunca faltan los aprovechados, de un momento a otro ya habían unos seres que eran peces, quienes ya estaban equipados con aletas y mecanismos de adaptación que terminaron por hacer que al final todos fuéramos peces bajo una cadena de repetición de nadar y comerlos los unos a nosotros, evolucionamos relativamente rápido, parecíamos bestias mutantes del espacio, pero no, créeme, éramos de aquí. Bestias que se extinguían unas a otras sin importar los millones de años de evolución. En este planeta aún sin nombre no importaba más hasta que uno de estos peces se aburrió. Dijo, ya estuvo, y salió lentamente a la superficie. Miles de años después nos nacieron patas y pulmones. Miles de otros peces siguieron la corriente y ahora millones de años después todos éramos dinosaurios, insectos gigantescos, mamuts y peces gigantes, pero al parecer la vida fuera del agua era mejor. Esta misma cadena de la vida se siguió dando, unos nacían, otros morían, hasta que antes de que de nuevo nos diéramos cuenta hubo otro estallido. Un nuevo meteorito había impactado contra la tierra y mató casi que a toda la vida que para ese entonces había. De seres vivos solo quedaba una muy borrosa línea de quizás mamíferos roedores, que se escondían en los más recónditos hoyos que podría existir en este informe planeta. Y ya, ¿qué te puedo decir? La evolución se hizo cargo de todos nosotros, y toda esta reproducción descontrolada nos hizo crecer, mutar o evolucionar, como lo quieras llamar. Y siendo lo más reduccionista posible, puedo decir que nos la pasábamos allí, comiendo bananos, trepando árboles y creando estas jerarquías que hasta ahora existen. Fue aquí cuando se puede ver una versión de lo que conocemos hoy como Homo Sapiens más avanzada, porque nuestra inteligencia dio un paso gigantesco. Tu llamado cerebro de reptil ahora era algo más que esto. Ahora este cerebro mamífero estaba preparándose para la evolución en cuanto a inteligencia más grande, el tercer cerebro o el neocórtex. Toda esta evolución vino con un gran problema. Todos los seres inteligentes ahora teníamos una autopercepción de nosotros mismos, de lo que queríamos y de lo que éramos. Se nos olvidó todo este proceso que venía de atrás, que todos veníamos de la misma fuente. Fue ahí también cuando nos dimos cuenta que nuestro entorno era verdaderamente cruel, todo te mata, si no comes eres comido. Nos dimos cuenta de la lucha por la supervivencia, creamos nuestros propios rituales primitivos para cosas como la muerte, la vida, la casa y demás. El más primitivo miedo a morir nos hizo juntarnos, hizo que comenzáramos a formar las primeras tribus, nos organizáramos en sociedades y que construyéramos refugios lo que hizo que, en parte, nos hiliáramos de seres fuera de nuestra tribu. Empieza este periodo de nuevo de matarnos los unos a los otros. Las guerras de tribus hicieron que las muertes no pararan, y este instinto de la supervivencia nos hizo actuar en consecuencia al miedo. Creamos rituales, sacrificios y miles de otras cosas para atarnos a este sentimiento de estar vivos. Nos dimos cuenta de la crueldad que para existir se necesita. Nos apegamos a los mitos, y en lo que ahora es Europa, ya habían estructuras bastante actuales de organización humana mientras que en otras zonas del mundi seguían igual de inexploradas que miles de años atrás. Y para no hacer más largo este video, eh, digamos que sucedió la colonización, y consigo la llegada del mito más aceptado por la sociedad, reemplazando pues esta espiritualidad de seres primitivos que solíamos tener. Pido que omitamos todo esto, creo que ya sabemos lo suficiente de todo este periodo. Y sí, nació la imprenta, la iglesia ahora tenía más poder que el Estado, las monarquías cayeron y atrapados en nuestra percepción del yo y de lo propio, lidamos incontables números de guerras, que si por la independencia, que si por recursos, que si por condiciones laborales, que si por voto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante de esto es que en este salto de miles de años logramos lo que podemos decir que ahora tenemos o somos. Pasó un montón de tiempo y aún seguíamos y seguimos dividiéndonos entre ustedes y nosotros. Las guerras continuaron. Conocimos nuestros derechos como humanidad y dando un impresionante salto en el tiempo, ocurrió nuestro primer suicidio de la razón humana, como lo dice Diana Uribe, la primera guerra mundial. Aunque no creas, en la gran guerra y posteriormente en la segunda guerra mundial, sacamos lo más primate de nuestro ser. Hasta que de la nada inventamos este botón de autodestrucción masiva, y después de detonar esta primera bomba nuclear, creo que como humanidad nos arrepentimos. Creo que por primera vez sentimos que nos hayamos pasado, y acordamos bajar al menos un poco toda esta tensión de muerte. Nuestra autopercepción nos hizo reprimir todas estas pulsiones que ahora eran, digámoslo así, microviolentas. Nos seguíamos violentando unos a otros, empezamos a maltratar, que sean nuestros compañeros, que sea nosotros mismos en sociedad, que sea tu esposa, que sea tus hijos, a tus hermanos, hasta que te morías de nuevo y bienvenido al ciclo de la vida. Muy de vez en cuando nacían estos superdotados, el mejor ejemplo es Einstein, la muerte para él y para muchos otros ya no era lo más importante, solo tenían que preocuparse por el ver cómo funcionaba el universo, por personas como él la humanidad se dio el lujo de avanzar tecnológicamente a un grado impresionante, y todo estaba bien pero aún no sabemos cómo actuar en cuanto cuando la minoría discriminaba a la mayoría, y es que los pocos privilegiados comenzaban a criminalizar los actos de la mayoría con poca fortuna. Y como nos dimos cuenta que todo esto estaba mal, realmente mal. Comenzamos a inventar maneras de distraernos de la realidad que habitamos. Algunos como yo nos aprovechamos de eso. En este proceso fuimos dañando las condiciones necesarias para la vida. Violentamos la naturaleza y creamos una red de información que conecta casi que todos los puntos del planeta. Y ahí naciste tú y nací yo. Te pusiste a ver este video y te encerraste en esta auto percepción que la naturaleza como minios nos brindó. La vida te traído hasta aquí. Gracias a tu cerebro de 14.000 millones de años de evolución, tienes la cúspide de la tecnología en tu bolsillo. Vives en el tiempo más emocionante de la humanidad, Todos con un solo fin, un solo propósito. Que dejes un like y que te suscribas a este canal. Gracias.